Bueno, pues ya estamos aquí en vivo y a todo color con ustedes. ¿Cómo están, amados? Dios me les bendice. Dios me les bendice y bueno, pues eh, vamos a preparar bien aquí. Ahí estamos. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Todos, todos, cada uno de ustedes. Y bueno, pues eh, gracias. Les damos a todas las personitas que han estado viendo eh, estos videos y han estado compartiendo eh, estos videos. Gracias por, por el tiempo que, que nos dan y el tiempo se lo dan al Señor porque estamos dando su palabra, enseñanza y oración. Así es. Uh -huh. Bueno, pues Sus bienvenidos amigos, y somos tus amigos. Tus amigos, vida madrigal Y Rafael Cavazos. Así es. Y hoy oramos oración. en vivo. Y así en un ratito más vamos a or, or, or, orando. Eh, solo que sí. antes vamos a tomar ese tema. El tema de hoy, wow, es reflexionando. Obsérvenlo bien. ¿Qué ve? Son dos signos ahí de interrogación. Y uno está a la izquierda, está a la derecha. Y como hecho. que están ahí meditando, orando, reflexionando. Eh, eh, están ahí pensativos uh -huh. eh, Iré, no iré Lo haré, no lo haré eh, Subo, no bajo No voy para acá, no voy para allá <ríe> ¿Para <dónde> voy? <ríe> <ríe> Y ahí están, Que no haya Qué hacer Sí, sí, porque realmente este eh, Es correcto Reflexionando Por el tiempo en que estamos viviendo O sea uh, Estamos viviendo tiempos muy Muy difíciles muy difíciles mundialmente. Mm. Entonces, uh, uh, uh, ahorita está haciendo un, un tiempecito en, en, en cuanto a la temperatura, pues es muy agradable. Bueno, aquí con nosotros. Aquí con nosotros es muy agradable, <risa> aquí. Pero de repente... Es, Cambia. Son, son los extremos así muy fuertes. Así. Son muy fuertes, sí. Eh, quizás los de California no, no, no van a lo mismo que nosotros. <risa> O no, los que pues, están ahí pues, en sí, Alaska, porque... o los que están en otras partes, ¿verdad? Sí, sí, porque hay, hay mucha descompostura en, en este ambiente, sí. en este mundo. Imagínate ya en China, con todas las inundaciones que ha habido, las presas que se han roto. Sí, no, no, eh, no, eh, de veras. Tremendo, ¿verdad? Son extremos, extremos eh, tiempos. Pero qué bueno que hay que siempre hay gente que le gusta ver esto Así y es. a, a analizar y escuchar y reflexionar, reflexionar, ¿verdad? correcto. Entonces pues es el tema, reflexionando, reflexionando. reflexionando, Y miren, ¿en qué habría que reflexionar? Creo mm, que hmm. es una buena pregunta. Claro, claro. Este, en qué hay que re reflexionar. Por favor, tome nota. Tome nota. ¿Cómo estamos viviendo no, nuestra es, vida? esos tiempos, cómo estamos viviendo. Miren, los tiempos de hoy no son como los de hace un año, no son como los de hace cinco años, no, no. no son como los de hace diez años, no son iguales a los de hace veinte años, no, no, no. no son iguales a los de hace treinta, cuarenta, cincuenta años, sesenta años. No, ha, ha cambiado muchísimo, muchísimo. Ahora, yo quiero que usted observe, supongo digo, anótelo por ahí por favor. ¿Cómo se la descompostura en el ambiente moral? ¡Wow! No, no pues. <risa> eh, Bueno, más reflexiones. Uh -huh. Por eso te por eso trata de reflexionar. De reflexionar, claro. ¿Sí? ¿Cómo se permite el ambiente eh, moral? Miren to todo lo que hacen las gentes que, que andan en la inmoralidad. Uh -huh. ¿Qué andan haciendo? Hasta protestas, hombre. Oh, sí, sí, sí. Ahora, imagínense van en contra de la naturaleza misma de Dios. Exacto. Y además de eso, van destruyendo, van rompiendo, van robando, van eh, haciendo, eh, pues, avería y media. Maldad. Maldad, sí. Eh, Estamos hablando de, de, de los grupos que a veces se unen allí. Y luego, pues, hay, hay otros grupos más, este... Eh, que yo no sé en contra de la mujer pues yo tengo una mujer ya por muchos años y sí, eh, pues eh, es más les voy a decir eh, el mes que entre cumplimos 54 años de casados. unos poquitos unos cuantos nada más más siete años que vivimos de novio no más, todo. es más para que tenga una idea de que si usted de acuerdo con la mujer pues Claro que sí, pues ha sido mi compañera toda la vida. así El problema no es que estemos bien uno con la con la mujer. El feminismo sí. viene a ser otra cosa totalmente diferente. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque es como el machismo. Uh -huh. Estos son los, los puntos contrarios. Contrarios, sí, exacto. El feminismo exacto. quiere imponer su situación y el machismo quiere imponer lo suyo. Exacto, Ay, pues, sí. no se sé trata de eso. Porque nos reflexionamos mejor. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Sí, definitivamente. Este, uh, es que la palabra, la palabra nos enseña tanto, este, hay segundo de Timoteo 3, de, del 2 al 7, este, o sea, cuando andas en, en, en las cosas de este mundo, la mente, la mente carnal, vamos a decir, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amados vanagloriosos, soberbios hacemos desobedientes Ajá. Eh, a los padres ingratos, impíos wow, sin afecto natural implacables, calumniadores impetuosos, fíjate nada más tanto, eh, crueles aborrecedores de lo bueno traidores, impetuosos infa, infla, infaustados amadores de los deleites más que de Dios ¿Eh? Porque en eso está ahorita el mundo. Por eso tenemos que reflexionar. Ojo, sí. ojo, tenemos que reflexionar. Sí, qué, sí. qué está pasando ahorita en nuestra sociedad. ¿Qué está pasando, llamado, llamada? ¿Qué está pasando? Yo creo que es muy, muy conveniente que podamos estar conscientes de qué es lo que está pasando. Tenemos que es, estar conscientes. Es. tenemos que estar conscientes. Porque si no estamos conscientes, estamos inconscientes. Inconscientes, claro. claro. <ríe> y si estamos inconscientes, pues dejamos de estar conscientes y eh, por lo tanto, pues vamos a cometer muchos errores. Sí, sí, así es. Entonces, eh, miren, tenemos unos pasajes bíblicos que considero que están preciosos y que los vamos a, a presentar ya en este momento, porque ya llevamos ya prácticamente ocho minutos de que empezamos y eh, necesitamos avanzar, Mira sí, amén, amén, amén. Mira lo que nos dice la Biblia en Filipenses 4, ¿Sí? del, 4 9, del 4 al 9. Y en esta versión que, que me agrada como le dicen, se vean platicar ahorita, dice, palabras de Dios para todos. Uh -huh. Y es que la escritura la, la, la es para todos. Es para todos, claro. Esa es una re, nueva versión, una, una versión más, más reciente que la que usamos regularmente como la Reina Valera, que es la antigua y le la, está la, la renovada, de, la, la nueva versión de, de 1960. Ok. Hay quienes se quedaron totalmente en el de ayer sí. y hay quienes estamos en el de ayer. Pero hay, hay otras versiones más, más modernas que sí. nos pueden ayudar a entender un poco mejor. Así es correcto. Para poder re, re, eh, pues, Entender yo, discernir mejor. No, poder, para poder reflexionar mucho mejor uh -huh. qué es, estamos haciendo en la vida. Uh -huh. Sí, porque ahorita todavía hay hay pues hay mucha mucha confusión. Eh, hace hace rato hablábamos con una, una persona y este le decíamos lo que estábamos haciendo uh -huh. este y dice ah dice bueno dice es que yo soy católica o sea mis padres sí son cristianos pero yo soy católica <risa> y no estamos hablando de, de, de que ni estamos insistiendo a, a nada nada simplemente lo comienzo no, no más un comentario que apareció en, en, sí. la, en, la, en, la, en la práctica que y se con él sí. entonces y qué, qué es lo que pasa a propósito de ese detalle que estoy comentando sí. es también muy bueno eh, pues, reflexionar Ajá. en qué es lo que hemos querido en la religión o en Dios exacto sí, ¿Por no. qué? porque si la religión donde tú estás no es la mejor opción Ajá. pues estás equivocado claro. Claro. Porque no creo que, que, que todas las religiones son buenas. No, no, no Definitivamente. Hay unas que están bien, bien torcidas, bien, torcidas, bien. Sí, este, lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Que este, pues, el Señor Jesús no vino a establecer ninguna religión, sino Exacto. que es el hombre el que ha hecho las religiones, las diferencias entre una y otra, y otra y otra y otra. Pero es el hombre, no, no, no es sí. el, Cristo. Aún bien, en el mismo tiempo de Jesús, en el tiempo de Él. Cuando iban a las sinagogas, los que estaban allí, uh -huh. los, los líderes de allí, pues no entendían ni a Jesús. No, no, no lo entendían, no. Entonces, es nomás para que nos demos cuenta de lo que a veces tan, tan torcidas las, las creencias uh -huh. sí correcto. que no podemos visualizar porque no hay un razonamiento, uh -huh. no, no hay un discernimiento, uh -huh. no hay un, un, un porqué, uh -huh. miren Así Dios dejó leyes pero o sea dejó a su palabra, su o palabra. Sea, los mandamientos uh -huh. pero son para que nosotros podamos disfrutar en la relación con Dios ahora a través de Jesús que porque Él vino a darnos la nueva luz. Amén. A y dice Él, ¿verdad? el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Yo no lo echo fuera, y fuera. Y si quieres ir al Padre, tienes que pasar por mí. Exactamente. Porque sí, eso es dice, nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. En en, en, en, entonces, si él es el camino y él es la verdad y es la vida, ¿qué andas haciendo fuera de él? Exacto. En la religión. Ah, pues andas torcido. Sí. Y no importa cuál religión sea, ¿eh? Claro, claro. Porque, déjenme mencionar algunas y ¿sí? no, no, no me lo vayan a tomar a mal, ni se vayan a, a sentir nadie, ni a subirse el cuello tampoco nadie. Uh -huh. Pero... Hay, hay quienes eh, son bautistas, o metodistas, o presbiterianos o nazarenos o pentecostales, o X, Y, Z. Y si tú no estás con ellos, ya, ya, ya estás descomulgado. Uh -huh. Sí. Entonces, oiga, pues, pues qué onda, pues que... que, que Jesús no, no dijo eso. No. Es que, que nos veamos como hermanos. Exacto. Quiere que nos veamos como un solo pueblo. Como un solo pueblo. Y nos da la palabra para todos. Sí. Y por eso me gusta el, el, el título de, de, de, de, de, de, de esta Biblia. Sí. Dios, palabra de Dios para todos. Así es. Y sí. tenemos que leer Biblia, aunque sean de, de este tipo, para poder comprender. comprender y, sí. y poder reflexionar. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere para nosotros? A un entendimiento, a un discernimiento que lo, lo puedan digerir, lo puedan entender de la mejor manera. Ajá, así es. Entonces dice en el verso 4. Alégrense siempre en el Señor. ¿En quién se van a alegrar? o pues en el Señor. En el Señor. a qué recapacitar. ¿En quién nos vamos a alegrar? En el Señor. En el Señor. Y el verso 5 nos dice. Lo digo de nuevo. Alégrense. Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca. aleluya. amén. Otra vez le dijo, alegrense. pero nos dice, que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. Amén, amén. Así es. No que yo soy de este, no que yo soy de la otra, no que no. yo soy de acá, no que yo soy de más allá que todos seamos uno para que el mundo crea para que el mundo crea así exacto es. Ajá. y es lo que Pablo y, y todos los discípulos nos trataron de dar a, entender a entender con, con las gracias escrituras verdad así es y sabes por qué porque dice que el Señor está cerca el Señor está cerca qué tan cerca pues no lo sabemos pero está cerca ahora quizás tú puedas decir oiga desde cuándo te están diciendo eso pues, desde cuándo ¿Desde cuándo estamos diciendo? Pues nada más que los tiempos tuyos no son los mismos del no, Señor. No, los del Señor y los, los de nosotros pues, no, pues, no son del Señor. Nuestros tiempos, no, como los vivimos ahorita. Los del Señor no son los mismos, sí. Horas de 24 horas, digo, perdón, eh, días, de días de 24 horas, semanas de 7 semana días, eh, meses de, dos, de 30, 31 días y años de 365 días. Eh, pero Año de 12 meses, no. eh, imagínense eh, comentábamos hace un momento mi esposo y yo cuando yo escucho personas que a, hablan de, de los que pues ven hacia el momento y dicen que esa estrella eh, que ese planeta que esa eh, galaxia, galaxia. Eh, que son a, años luz pero de millones o de miles de miles de, de años luz Sí. años luz cuánto es un año luz pues nomás búsquele. sí búscale para que se dé cuenta y están hablando de miles de años luz sí, pero el señor todo lo dice. Sí, porque el señor es eterno él es siempre o sea desde de antes y mucho antes y de ahora y o sea el señor es por eso cuando si yo te pregunto ahorita mi amado mi amada a cuántas personas conoces tú que tengan arriba de los 100, 120, 130 años. Ya, ya es bien difícil. Hay no claro. una que otra persona que existe todavía, uh -huh. eh, que eh, ha llegado a los 120, 130, más de 130, no sé si haya todavía alguna persona por ahí eh, caminando Exacto, entre nosotros. Sí. Pero eh, nuestros tiempos no son como los tiempos de Dios. Exacto. Pero lo dice muy claro. Dice uh -huh. es que pues, si es un día es como mil años y mil años como un día. Uh -huh. pues, sí. ¿Cuál es su tiempo? ¿Estás en el tiempo de Dios o estás en el tiempo tuyo? exacto o que nos marca el calendario que, que, que conocemos. Claro. Entonces, mi hermano, pues tenemos que reflexionar. Tenemos que, que, que sentarnos a reflexionar. que meditar? que orar? Amén, amén, para bien. que Dios nos dé la revelación más correcta para tener una mejor relación con Él y sí, con la humanidad. Correcto, así es. Así es. Entonces, vamos a continuar porque el tiempo está yendo. El tiempo se va. No, oh, sí. No espera a nadie. Verso 6. El Señor nos dice, no se preocupen por nada. Más bien, pídanle al Señor lo que necesitan y agradezcan de siempre. No, fácil, a es sencillo? Sí. no se preocupen por nada. Por nada. Por nada. Tranquilo, no. tranquilas. No te no, no, valen. ¿Cuál es la prisa, hombre? <ríe> sí, sí, sí. Tranquilo, tranquilas. Nadie, no, pídanle al Señor lo que necesiten. Amén. Pídanle al Señor lo que necesiten. Y agradezcale siempre. Agradezcanle. Siempre, siempre. Sean agradecidos. Hay que darle Sean agradecidos. A Así es. Ahorita que, que mencionaba yo eh, que el que entra eh, en los tiempos de nosotros. Vamos a cumplir 54 años de casados después de casi 7 años eh, de, de noviazgo. Y yo todavía no me canto. Yo. Aquí y si el Señor nos permite 10, 15, 20, 30, 40 años más, pues aquí estaremos dándole ganas todavía. Eh, eh, exacto, Amen. exacto. Entonces, de eso se trata, mi amado. Pero no te preocupes por nada. Por nada, nada. O sea, no. Ay, ¿Para qué te preocupas? Ay, ¿qué, ¿Qué ganas con eso? ¿Qué estás ganando con estar Estás ahí todo preocupada, todo preocupado. Sí. Ay, ¿qué hago, Señor? y ¿Qué hago? Pues, ponte a orar. El Señor tiene al mundo en sus manos, nos tiene a, a, a todos. Eh, él nos tiene a todos es que uh -huh. tiene a ti me tiene a mí y nos tiene a la todos. iglesia y, y, a, y a, a todos sus hijos. Amén. Vamos a ver el verso 7. Bien, el 7 nos dice así, La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo, gloria al Señor. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente en humana, <risa> gloria al Señor, amén, amén, amén, así es. Pero miren, vámonos despacito. Correcto. La paz de Dios hará guardia sobre todos. Uh -huh. ¿Sobre Imagínense todos? Usted, eh, como se ven en, en, en el ejército, ¿verdad? Las guardias que ponen ahí, ahí están sus armas, ¿verdad? Ahí, eh, guardando la, la, la entrada o la salida de algún edificio, en fin. Sobre La paz de Dios guarda, hará, hará guardia, guardia sobre, sobre todo. Sobre todos sus pensamientos y sentimientos. Sobre sus pensamientos y tus sentimientos. Él va a estar haciendo guardia. Así que aguas. Sí, Cuidado con sí, tus sí, pensamientos sí, sí, sí. y con tus sentimientos. Así es. Cuidado. ¿Por qué? Porque miren, hay quienes pierden el pensamiento y, y hasta se quieren quitar la vida. Sí, sí. Así es. Y ha habido muchos, ¿eh? Muchos y muchos. Oh, muchas. claro. Así cuidado, es. cuidado. ¿Quién te puso este pensamiento? ¿O quienes puso ese pensamiento? ¿Y quién puso ese sentimiento? No, es que estoy así. Es que aquí la Cuidado. Sí, no, no. Cuidado, no. cuidado. Reflexionando, por favor porque ustedes pertenecen a Jesucristo. La única manera que, que esto acontece ustedes mm -hmm. a ustedes, a la inversa, es mm -hmm. cuando no tenemos a Jesucristo. Así es. Pues debo, debo decirles ahorita, en este momento, ah, tú no lo tienes, pues tenlo. Exacto. Tenlo. Exacto tenlo. Cuando nos decía esta personita que tus papás siguen, sí, pero es que ella no... ¿Y qué te falta para, para tenerlo? Exacto. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Pues sí. Si a tu papá y eh, tu papá ya, ya lo tienen a, a Jesús en su día ¿y tú por qué no? Exacto. ¿Por qué no? ¿Por qué ¿Qué somos a veces tan, tan rebeldes? Porque qué no? de, de esos pensamientos, de esos sentimientos tan encontrados. Exactamente, así es. Eh, y, y pues, eh, desafortunadamente, este... Sí, sí. Cuando la persona está fuera del, del, del terreno espiritual, del terreno de Dios, este pues sus pensamientos no pueden estar correctos. Sí, ahora, me gustó lo que dijo Alducí en una, una, una reflexión que estaba dando ahí. Ajá. Cuando una persona le, le dijeron, no, yo no creo en lo que usted dice. Usted, usted, usted habla mentiras. Y le, le dice la, la amiga le dice, sí. no pero es que eh, pues ella tiene varios novios tiene tres o cuatro novios <ríe> ah entonces tú, eh, estás así porque no te conviene no te conviene porque ¿por <ríe> porque pues va en contra de lo que tú estás haciendo sí sí y no le conviene y pues no le conviene entonces todos los que andan mal pues no les conviene estar con el señor ajá porque porque ellos quieren estar haciendo lo que ellos quieren, no lo que deben. Correcto. Y, y es el problema. Uh -huh. Cuando la gente hace lo que quiere, sí. pues ¿a claro qué no le en el Señor? Claro. Pero uh -huh. no es que el Señor sea malo, sino más bien el malo es el que no quiere uh -huh. estar en el bien. Sí, no, no me dice no, no el mundo, ni todos los que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, pues no está en él. Uh -huh. Entonces, pues, cuando no piensas en, en las cosas del Señor, pues, su, su, su pensamiento no está en lo correcto y no puede pensar en, en el bien. Así es. Uh -huh. Entonces, ahí, su paz lo puede hacer mucho mejor. Su paz lo puede hacer mucho mejor. La paz que Dios La te paz. da, mira, es espléndido es mejor. Así es. Que nuestra mente humana así es porque porque la paz que da el Señor pues nadie se la puede quitar no. nadie se la va a, va a dar, va a dar con, ajá mi paz os dejo mi paso os doy si yo yo o sea no no no la doy como el mundo la da Exacto. no se turbe no se turbe no su mente y tu corazón así es entonces la paz que él puede hacer es mucho mejor que, que la humana amén Amén, así, es. así. Así es la paz del Señor. Definitivamente. Así Entonces, es. te conviene. Claro que sí, hombre. No. Métete, busca al Señor. Claro que eh, sí. Pídele perdón, le, dile que Él está tu vida. Dile, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón. Cámbiame, transfórmame. Cámbiame esta manera de pensar que tengo. Amén, así es. Cámbiame mis actitudes, cámbiame todo lo que tengas que cambiar, Señor. No, no me sirve, cámbiame. No me sirve no. para nada, pues sí. Es como traer un carro viejo. Eh, pues Dios te puede dar un carro nuevo hombre exacto repídselo correcto así dile es. señor este carro viejo en el que ando yo viviendo pues ya no me sirve claro ya pisto en ella y echa humo y, y hace ruido y otro vehículo señor no, necesito un carro nuevo un señor nuevo. A, hazme una nueva criatura sí amén amén así es bueno dos mil sí bueno, porque es el año que estamos ahorita. Quítame todo lo malo que traigo en mi mente, en mi corazón y arme una nueva criatura. Así es. Ok, vamos al verso 8. Ya estamos casi terminando. Bien, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. Vamos a parar con Dios. Dios, Vamos a parar con en, fin, en fin, hermanos, ya, ahora sí, ya, ya la recibí todo, ok. Entonces... En fin, hermano, piensen en qué cosas, en todo lo que es verdadero, uh -huh. todo en verdadero. todo lo que es verdadero, en qué más van a, a pensar en lo noble, en lo noble que viene de nobleza, así no es, el ego, eh, no. la vanidad y todo lo demás, lo correcto, lo correcto, lo, correcto, ¿Lo, lo puro? puro, lo, lo que no tiene mancha ahí, así es lo, lo, lo puro, lo hermoso. hermoso y admirable, amén. cuando tienes a Jesús en tu vida, te hace ser totalmente y extremadamente diferente. Sí, amén, amén, así es. Pero tienes que tenerlo bien, bien bien, sí, sí. bien ahí sí, sí. en tu corazón. Amén, así es. ¿Y qué más sigue diciendo? ¿También piensen? En lo que tiene alguna virtud. Piensen en lo que tenga virtud, en alguna... que, que, que Si no tiene virtud, eh, olvídate. Sí, sí. E es de sí, lo de arriba. Sí, sí exacto. Que, que, que no... Eh, que no es noble, que no es correcto, que no es puro, que no es hermoso, que no es admirable. Correcto. Entonces. En lo que es digno de reconocimiento. En lo que es digno de reconocimiento. Sí, ¿Y qué hermoso es cuando nosotros podemos venir ante esa situación uh -huh. de estar en lo que es digno y que es de reconocimiento. Así es. ¿Y cuál es la recomendación? Bien, mantengan su mente ocupada en esto. Fíjate nada más de lo que el Señor te está pidiendo. Mantengan su mente ocupada en eso. Y es lo que el Señor nos está pidiendo entonces a todo el mundo. Uh -huh. Que lo mantengamos en nuestra mente en lo ocupada en, en eso. En lo noble, en lo correcto, en lo puro, en lo hermoso, en lo admirable, eh, eh, eh, o sea, en, en todo lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento, en eso mantengan su mente ocupada. Entonces, eso es lo, lo más interesante y más importante, mi amada, mi amado. Sí, eh, que no nos conformemos, como nos dice ahí en Romanos 12, del no, no, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén, así es. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y sí, perfecta. Gloria claro. al Señor. Así es. Entonces, mi amado, mi amada, eso es lo que tenemos que hacer. Vaya pues entre vosotros, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús amén. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tenemos que hacer, mi amado? Renovar nuestras mentes. Amén. Renovar nuestros pensamientos. Renovar nuestras actitudes. Entonces, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo noble. Amén, amén. En todo lo correcto, en todo lo puro, en todo lo hermoso, en todo lo admirable empieza en aquel que tenga virtud uh -huh. y que sea digno de reconocimiento. Amén, amén, así es. Así Tengan sus mentes ocupar en esto. En esto, en esto. ¿En qué tienes que ocupar tu mente tú? Pues, Porque por no, no es mejor esto bien? ¿Verdad? Eh, eh, o sea, esto es algo precioso, hermoso. Hoy eh. pues, estamos hablando de reflexionar? Sí. Pero re reflexionando, reflexionando, reflexionando. A mucha gente que no quiere reflexionar. No, no quiere, quiere vivir, vivir la vida a como la están viviendo sí. y no quieren cambios. Exacto. No más que no están viviendo, están mal viviendo la vida. Sí. Cuando la pueden viviendo la vida. Sí, sí. Sí porque realmente este ah, como, como nos dice ahí en Isaías Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a terminar para pedir a la oración. Verso 9. El 9 nos dice, hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. Gloria al Señor. Amén. Eso lo escribió Pablo. Lo escribió Pablo, así es, amén. Y ahora se lo estamos nosotros con, confirmando sí, a través de este pensamiento de, de, de, de Filipenses 4, ya, del 4 sí, Amén. Ok. Entonces ya Pablo ya lo escribió. Sí, ya lo escribió. Y ya se los dijo a los Filipenses. Ahora amen. nosotros se lo estamos diciendo así. Así es, correcto. Que la Biblia lo dice, o sea, Pablo lo dice a través de la Escritura, en, en, en este pasaje bíblico. Sí. Entonces... Y esto nos, nos dice que te, te lo digamos a ti también. A ti también, claro. Entonces, <coughs> hagan amén. todo lo, lo que les enseñé. Amén, amén. Todo. Porque esto es una enseñanza. Es una enseñanza, y claro. es una recomendación y esto es una enseñanza en sí. Amén. Todo lo que aprendieron al verme y al oírme, o al ver y oírnos. Sí, sí. Y el Dios de paz, el Dios de paz, que será con ustedes. Amén. Díganme si esto no es maravilloso. Procuren, procuren hacer esto y, y, y estar en, en, en esta enseñanza, en esta escritura. En, en, en fin, el Señor nos enseña tanto, tanto, muchísimo en, en su santa palabra y, y pues sí, en, en, eso, en eso debe de estar este, ocupada nuestra mente y nuestro corazón para no desviarnos del camino. Exacto, miren, Hoy son tiempos de, de crisis realmente. Hay un COVID por ahí todavía dando mucha, mucha guerra. Sí. ¿Cuántos están orando para que ese COVID se acabe? Sí. Y entonces ya lo hemos estado haciendo. Amén, así es. Pero estamos más más gente que se unan en el mismo propósito. Amén, amén. Okay. Por así otro es. lado, estamos en el cambio de gobierno. De gobierno también. Unos que ya están sentados de hace un par de años y otros que apenas van a, a hacer cambios Ajá. y otros más, ustedes saben en el resto del mundo cuántos cambios. cambios más vayan a estar habiendo. Exacto. ¿Qué necesitan sus gobernantes? Bien, para empezar, necesitan el del amor del Señor. Necesitan, necesitan al Señor en sus vidas. ¿Para qué? Para que puedan a llegar después. pueblo mí, correcto, así es. Porque si ellos están en sus propios pensamientos, ay, nuestros pensamientos a veces son tan humanos sí, y tan es... inhumanos sí, sí, que, es muy... que el Señor no está de acuerdo con Pues no, porque todos todo se lo dejan al príncipe de este mundo. Así es. Entonces, hay que orar por todo el mundo, pero también por los, nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes, muy importante. ¿Por qué? Porque hay unos que andan más torcidos que el que... Yo me cae, he hecho sí, eso sí, de, sí. de, de caña. sí, sí. Muy, muy torcido, sí. Andan, más torcidos que, que, que, que lo que usted nos imagina. Entonces, ¿cuánto daño han hecho tantos gobernantes? Desde toda la obra que el Señor ha hecho. Nomás pensemos tan cierto en Cuba. ¿Te gustaría vivir en Cuba, verdaderamente a ti? Con esas casas que están cayéndose de viejas porque sí. no se no pueden ni reparar. Porque nadie tiene dinero para repararlo. ¿Y el gobierno no puede dar dinero para repararlo. Porque así lo tienen O como están viviendo nuestros amigos y hermanos allá en Venezuela. Está pasando más o menos lo mismo. Sí, sí, sí. Ya ahorita en Venezuela ya se acabaron los tiempos de florecimiento. Sí, se acabaron. Yo te acerrimulo también su industria de petróleo y todas esas sí, cosas, o sea, a los malos gente los los los y cuántos países más hay sí, sí, sí. que van camino hacia eso uh -huh. y tenemos que cuidar que no nos pase a nosotros en nuestros pueblos claro claro hay que cuidar hay que cuidar hay qué que tenemos que hacer orar central, orar central. por nuestros gobernantes para qué para que Dios haga cambios en sus mentes, y en Amén, sus corazones también. y en sus vidas. Así es, correcto. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios de, de, de parte suya. Porque no lo han recibido no. verdaderamente. Porque no dan muestras no, no, no, no. de que Dios está en sus vidas. No, conoces, no. no hay muestras, así efectivas, eficientes. No las hay. No, no, no. Están gobernando como seres humanos con una mentalidad humana totalmente sí y sí, sí. cómo nos equivocamos con la, con ese tipo de mentalidad Oh, sí definitivamente entonces mi amado entonces mi amada no será tiempo de reflexionar y llorar y de buscar a Dios sí es amén amén amén el el covid ya estuviera acabado si todo el mundo nos hubiéramos puesto a orar en verdad. Sí, sí, sí, porque... No en quejarnos. Para el Señor no hay nada imposible. No quejándonos, ¿no? sino orando, clamando al Señor para que Él destruya ese conmigo. Sí, amén. Que Él destruya ese virus, que, que no, ya no haya más virus eh, que vengan iguales o, o similares, o, o mejores o peores. Bueno, mejores no creo que vaya a haber, pero sí. peor si sí puede haberlos Entonces, mi amado, sí. mi amada... Es tiempo de que nos unamos en un mismo propósito de orar por este mundo tan convulsionado. Amén, así es. Vean las noticias para que se den cuenta de cómo este mundo necesita tanto de Dios. Muchísimo, muchísimo. Entonces, empecemos, Señor. empecemos, mi amado. Empecemos, empecemos haciendo cambios, empezando con nosotros mismos. Sí, amén. que nosotros amén. dejemos de ser lo que hemos sido y que empezamos a vivir una nueva experiencia en el Señor Amén así es pero todo el mundo, hacer cambios hacer cambios hacer, hacer cambios. cambios Hacer cambios, en mi, buscar, nada. Buscar, hacer en cambios mi madre hacer cambios mi madre tenemos que hacer cambios para poder buscar más de Dios Amén Amén, Amén hagan todo es. lo que se les enseñe, eh, o sea, les enseñe a aquí. Todo lo que les enseñe. Todo eh, lo que aprendieron. Aprendieron al ver y al oírme. Y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Esto es que nos enseñó Pablo. Sí. Esto sí, lo que sí. estamos compartiendo con ustedes. Uh -huh. Y el mensaje mismo. Y el Dios de paz estará con ustedes o con nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a orar, mis amados. Así es vamos a orar, mi esposa y yo nos vamos a tomar aquí de la mano yo quiero sentir que estoy tomado tu mano me das tu mano por orar dale a, a tu mano a mi esposo también y vamos a hacer esta pequeña cadena de oración y únase ahí donde están Gracias. Si es además de una persona ahí contigo Gracias. Tómate de la mano y si no han aceptado al Señor Jesucristo acéptenlo acéptenlo, es lo mejor que pueden hacer acepta a Cristo Jesús en tu vida y dice Señor ven a mi vida, cámbiame, transformame santifícame oh, mi y que yo pueda ser de utilidad en tu obra para llevar sí, el mensaje que la humanidad Amén. necesita Jesús. y oremos para que Dios bendiga nuestras vidas Padre Santo en Salve este momento Dios. Señor le adoramos y le bendecimos, Señor. Le honramos y le glorificamos, Padre Santo. Al ver, Señor, estas imágenes en la televisión, en las noticias. Lo que está pasando, Señor, sobre esta humanidad que habitamos en esta tierra. Qué desastre. Es no hemos podido aprender todavía. Necesitamos, Señor, que usted nos dé la luz, la sabiduría, el entendimiento, la comprensión. Y que nosotros podamos reflexionar, señor. señor. Que podamos reflexionar de que usted es el único que nos puede ayudar y bendecir. Que reconozcamos, Señor, que su palabra es verdad. Y dice que todo lo que le pidiéramos en oración, creyendo que lo vamos a recibir, Señor. Y Padre Santo, permítanos ser luz. Permítanos, Señor, ser luz para los demás. Y Padre Santo, quite todo lo malo, Señor, de nuestras vidas. Quite enfermedades, quite epidemias, quite todo aquello, Señor, que nos estorba y que nos daña. Y Padre Santo, que venga esa paz, Señor. Esa paz que nos puede dar, Señor, libertad. Esa paz que nos hace ser libres, Señor. Y Padre Santo, y que nos hace estar confiados en usted, mi Señor. Padre mío. Dios eterno. En ese nombre que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendiga nuestras vidas, Señor. Sí, señor. Bendiga a nuestras sí, señor. familias. Bendiga a nuestros familiares. Sí, Padre Santo, ve la sanidad en quien sí, esté enfermo o enferma, Señor. Quite toda sanidad. esa dolencia, tiene todo ese eh, no, no, no, problema no, no, no, no, que hay, Señor, de enfermedades, de, de virus ciber, y de ciber, ciber, eh, de cáncer y de ciber, ciber, tantas ciber, cosas, Señor, de esa diabetes, don, de, de, de, de, de todo eso que está allí lastimando tantas vidas señor. Para que hay en ser. y padre santo en Cristo, en la cruz del que en los matrimonios existe verdaderamente el amor Viene, la trabajo, comprensión y, de todo pecado, de y padre santo sí, señor. bendiga bendiga sí, cada familia gracias, señor gracias. que esté viendo y escuchando este video sí, en este momento sí, señor. ahorita en vivo y cuando ya quede la grabación, Señor, que siga haciendo el mismo vida, efecto, señor, señor, en todos y en cada uno de ellos. Y Padre Santo, bendígales, Cuídele. cuídales, Señor, y supla todas señor, sus necesidades, ha Padre habitado, Santo. Y padre, padre mío, sí, gracias por bendecirnos, gracias por suplir nuestras su necesidades su, también, Señor. Sí, señor y Padre Santo, y para declarando la, la victoria y declarando la bendición sí, sobre toda esta humanidad sí, padre, y Padre Santo gracias por, el señor, con, el gracias por cada siervo suyo que predica Señor la palabra con verdad gracias por cada siervo suyo Señor que predica tu santo evangelio sí, señor. y Padre Santo gracias en el Señor por cada bendición que usted derrama sobre todas las almas en el poder de su nombre de Cristo Jesús, Jesús. Aleluya Aleluya, amen, amen. Aleluya. Amén. Gloria al Señor y Amén y, amen. y amen. Amén Amén, Amén Bueno pues les pues dejamos esa lámina para que sí, la vean ahí están nuestros datos ahí están nuestros datos mándenos su, su petición si algo especial que usted quiera que oramos, mándenos ahí un, un mensaje, ahí es el, el número de teléfono o bien a gmail.com o bien a través de Messenger o bien a través de, de WhatsApp. Eh, gracias por haber estado con nosotros, gracias por eh, suscribirse, gracias por compartir estos videos, que el Señor les bendiga grandemente, y gracias por poner ahí un like, un me gusta, o bien una notificación ahí en la campanita. Y nuevamente... Un fuerte abrazo, les amamos en el amor de Cristo Jesús. Reciban bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues todos sus amigos, sus amigos, querida y Rafael Cavazos. Amén. Y nos vemos es. en el siguiente video. Y gracias por escribirnos, gracias por compartirlo. Y gracias por pues, estar ahí con nosotros. Amén. Así es. Bendiciones. Bendiciones para todos.